¿Qué haces aquí? Dime. Uh, uh, nada, lo juro. Es que todo esto es muy bonito. Solo quería verlo. No se entra a la casa de la gente sin invitación y no se tocan sus cosas. ¿No te advertí que pasaría si volví a encontrarte aquí? No me diste los detalles. Créeme, no va a ser agradable. ¿Qué quieres? Me pareció oír al niño. Ah, sí, aquí está. No quiero molestarte más, así que mejor nos retiramos. ¿Vamos, Kevin? Será responsabilidad mía desde ahora. Gracias por salvarme, Molly. Prescott es una persona de la que debes alejarte. Ya lo vi, es uno de los malos. Los ladrones entraron a la fuerza, aunque técnicamente no a la fuerza, porque tenían control remoto.